Vamos a hablar acerca de la situación en Venezuela que políticamente se ha puesto más tensa en estas últimas horas con la autoproclamación de un diputado que dice ahora ser el presidente eh, encargado, ese es el término, el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Un, varios países, una, alrededor de 12 ...se han pronunciado y han reconocido a Juan Guaidó como el eh, presidente de Venezuela. Para hablar de este tema hemos invitado a Mariana González... ...quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mariana, buenos estás? días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, decimos buenos días a manera de cortesía... ...porque realmente lo que está viviendo el pueblo venezolano en estas últimas horas... ...en esta, eh, diríamos, embestida internacional... ...porque es la comunidad internacional ciertos países que están promoviendo, no la no el diálogo, sino están promoviendo el derrocar a un gobierno que se ha posesionado hace un par de días nada más. Sí, eh, claro, como, como tú lo dices Diego, lo que está sucediendo en Venezuela en este momento es un golpe de estado en ciernes. De un grupo político eh, que desde hace muchísimos años ha intentado tomar el poder No lo ha logrado a través de las elecciones Porque las elecciones las ha ganado el chavismo históricamente Pero bueno, ellos no han desistido en su en sus intenciones de tomar de capitalizar el poder político eh, Y bueno, lo que vemos desde el día de ayer era como una crónica anunciada Ellos desde inicios del, del mes de enero estaban anticipando que para este 23 iban a salir a las calles Nosotros como, como Partido Socialista esperábamos algo de esto sin embargo, no esperábamos que la comunidad internacional se articulara tan descaradamente en contra del pueblo venezolano, porque en este momento la retórica que manejan ellos es que, bueno, eh, Nicolás ya no es el presidente eh, constitucional y electo por el pueblo venezolano, siendo que Juan Guaidó nunca apareció en ninguna papeleta claro, no electoral del, del 20 de este jamás recibió un voto este diputado. Él tiene una trayectoria... A ver, entre comillas, tiene una trayectoria política que el Estado Vargas, eh, un Estado eh, vecino de la capital, allí ha hecho algunos trabajos. Entiendo que eh, en algún momento sí participó de estas manifestaciones de la oposición, pero nunca con un liderazgo tan, tan pronunciado como... Yo creo que ni él mismo se esperaba llegar a ser presidente eh, autoproclamado en una plaza pública de, de Venezuela. Entonces... Eh, ¿Qué es lo importante en este momento? Bueno, que el Partido Socialista está atento a lo que puedan, a las acciones de la derecha y yo creo que lo fundamental o sea, lo fundamental en esta hora en este minuto es que los latinoamericanos eh, garanticemos la paz de nuestro, de nuestro territorio, de nuestra región porque nosotros no hemos vivido la guerra, nosotros no somos una, una región que ha padecido los embates de la guerra desde hace muchísimos años desde las, desde las luchas independentistas entonces, eh, en este momento a pensar que la única que está en riesgo es Venezuela de una invasión es eh, un nivel elevado de ignorancia porque las guerras no se circunscriben solamente al territorio en el que se producen. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Medio Oriente. Dime qué país no ha sido afectado, bien por las armas o bien por el éxodo, que, la, que las guerras en sí mismas producen. ¿no? Entonces, en este minuto, lo primordial para los latinoamericanos, sea de la tendencia política que sea, es garantizar la paz de nuestro territorio. Claro, sería ideal... Que desde los países, que estos países alineados, Estados Unidos, Brasil, a ver, me llama mucho la atención que uno busca en Wikipedia, pone Juan Guaidó y ya aparece el 23 de enero de 2019 en el segundo párrafo, asumió la presidencia interina de Venezuela con apoyo de la OEA. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Canadá, Paraguay y Estados Unidos. En paralelo a Nicolás Maduro, quien no es reconocido por el Parlamento y más de 60 países, aunque aquí solo nombra algo Ocho, de 10. Algo así. Claro, y los otros 180 eh, reconocen al gobierno de Venezuela. Uh -huh. De hecho, eh, desde el Kremlin han anunciado que Rusia, por supuesto, respeta a la decisión popular del pueblo venezolano y reconoce al presidente Nicolás Maduro. De igual manera, a Turquía, Irán, Bolivia, eh, Cuba eh, y, y los demás países que no se han pronunciado es porque obviamente reconocen un gobierno legítimamente elegido. Estamos hablando de que 12 presidentes decidieron no reconocer el voto soberano de un 63%. 3 que sí, fueron las de las elecciones. De, de las el elecciones, de, de las últimas elecciones. Uh -huh. ¿Cómo entendemos esto? O sea, ¿seguimos viviendo en una especie de colonia en la que otros deciden por nuestros uh -huh. pueblos? Bueno, sobre esto, dos cosas por lo menos. Diego, primero, Wikipedia es una página editable por cualquier persona que acceda a la web. Es decir, tú puedes hacer una edición en cualquier página, de manera que eso no es una... Um, una garantía, una fuente confiable de nada. En segundo lugar, eh, evaluar el contexto de los países que hasta ahora han reconocido a Guaidó como presidente, como, como decía antes yo, eh, que se juramentó él solito en una plaza con tres personas que lo, que lo pudieron estar apoyando. Eh, son países con gobiernos de izquierda, con gobiernos entreguistas, con gobiernos que siempre le han hecho la guerra a, a, de, con gobiernos de la derecha que, que siempre le han hecho la guerra a Venezuela, bueno, porque Venezuela, en conjunto con Nicaragua, en conjunto con Cuba, con algunos otros países de, de la región, han tenido una posición de defender su soberanía, sus recursos naturales, etcétera. Eh, entonces es de esperarse, porque además en este golpe de estado en ciernes que hay en Venezuela, Estados Unidos no es que está detrás, ellos están adelante, sin ningún tipo de disimulo, digamos. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de revisar los tuits de este senador Marco Rubio. O sea, él está definitivamente enfocado en este momento a eh, tumbar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eh, bueno, Mauricio Macri en la Argentina también claro. tiene una terrible crisis económica, está preocupado. Ah, pero el de, problema es Venezuela. Comillas, claro, el problema sí, es Venezuela. O sea, sus sus connacionales están pasando por una situación económica complicada, terrible, su país, el desempleo, la inseguridad ciudadana y social, pero el problema es Venezuela. Entonces te das cuenta que aquí lo que hay es una narrativa para acumular todos los problemas que puede haber en un país, que los hay, como en todos los países del mundo, eh, con la intención de sacar a, a Nicolás Maduro del poder y poner a cualquier persona, porque además hay otro tema interesante. Ellos tienen la capacidad, cuando digo ellos me refiero a la derecha venezolana, tienen la capacidad de generar empatía con cualquier líder. O sea, todo aquel que se pare con una banderita y diga bajo Nicolás ya es el líder de esta oposición. Leopoldo López lo fue en su momento, María Corina Machado lo fue en su momento, Enrique Capriles Radonsky, eh, Ramos, o sea. El que sea, no importa de quién estemos hablando. La cosa es que levantes la banderita en contra de Nicolás, porque ya por ahí ahí he visto algunos algunos estados en las redes sociales comentarios. Guaidó es el tipo que necesitábamos para salir de Nicolás. A ver, ¿de verdad qué trayectoria política tiene este este señor? Sin desmerecer lo que haya podido hacer hasta el momento, pero realmente pero no que tiene. Se unas elecciones. Es que se presenta a unas elecciones. Porque él no aparece en ninguna papeleta electoral del 20 de mayo. Entonces, más allá de lo que pueda decir este este conjunto de países, aquí hay una decisión que tomó el pueblo venezolano. Y pasar por sobre ello es volar de todas las leyes democráticas de un país democrático como lo es Venezuela. Eh, entonces, además que ellos juegan a que Nicolás es un dictador y este tipo se, otro, se autoproclama en una plaza con, con el respaldo de nadie. Entonces, a ver, hay, hay dos dictaduras en Venezuela Entonces, en este momento, dos dictaduras paralelas. Eh, la verdad. Hasta ahora, la, la, el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, me parece el, el más adecuado en este momento, es a tener nervios de acero porque las redes sociales están inundadas de cualquier cantidad de videos, unos viejos, otros falsos, etc. Y, bueno, los militantes del Partido Socialista y los que apoyamos este proceso político a mantenernos firmes en la defensa de la revolución desde el espacio que sea. A nosotros, por no estar en nuestro país, nos toca por lo menos asistir a los medios de comunicación y mostrar nuestra parte de la verdad. Ahora, ¿qué va a pasar, Mariana? Porque eh, hace dos años hubo periodos de violencia muy fuertes que uh -huh. se vivieron en Venezuela, dejaron más de 100 fallecidos. ¿No será que nuevamente con estas movilizaciones de ayer, 23 de enero, y que van a ir en escalonada, no será que están buscando nuevamente este tipo de eh, confrontación? confrontar al pueblo, que existan muertos para decir que realmente la situación en Venezuela es insostenible. ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo estoy segura de que ese es el plan. Yo estoy segura porque incluso algunas, algunos comentarios, algunas publicaciones en redes sociales de este mismo senador Marco Rubio daban cuenta de cuál era este plan. ¿no? Él anunciaba, seguramente el dictador cortará las comunicaciones en Venezuela, seguramente habrá muertos. Yo creo que esto es lo que están apuntando. Eh, a generar, a estrangular de tal forma a la sociedad venezolana, que ya lo están haciendo en lo económico, ahora lo intentan hacer en lo político, eh, hasta el punto en que la gente diga, basta, yo no quiero más muertos en mi país y hay que, se hay que entregar, hay que entregar. Pero esto no, esta no va a ser de, de ninguna forma la respuesta del pueblo venezolano. Y te pongo un ejemplo. Ayer durante las manifestaciones del chavismo y de la oposición que se realizaron en, en Caracas, eh, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, convocó al pueblo al Palacio de Miraflores y les dijo, los que quieran el poder vengan a buscarlo. Eh, yo no creo que vayan a atreverse a llegar al Palacio de Miraflores sabiendo la cantidad de pueblo chavista que hay resguardando sus derechos y a su presidente, ¿no? Sus instituciones. Eh, por otra parte imposible tú gobernar sin tener el apoyo de las fuerzas armadas, no estoy queriendo decir con esto que no haya alguno que otro eh, militar eh, que se aventure como pasó en días anteriores o una, una sublevación de algún grupo, eh, pero el, el grueso de las fuerzas armadas está con el proceso revolucionario venezolano entonces eh, irse a Venezuela en este momento, provocar los muertos es, lo único, es, la, es el único argumento que les queda para tomar el poder y eh, también hago referencia y, y, y y ahí tú notas el nivel de irresponsabilidad política con que hacen los llamados históricamente eh, ya decían que había 17 muertos, no hay cifras oficiales de ninguna persona fallecida en medio de las confrontaciones o de las marchas, hasta este momento no hay afortunadamente ninguna, ninguna cifra sobre ello, entonces es irresponsable salir a culpar a Nicolás Maduro de unas víctimas que no existen todavía y esto te da cuenta de qué es lo que están buscando hacer, generar eh, violencia como lo hicieron en el 2002, como lo hicieron en el 2004, como lo hicieron en en el 2010 y en todas las, estas guarimbas, estas, estas denominadas guarimbas que ellos han promovido porque no tienen el poder político para sacar el gobierno revolucionario porque no lo han podido hacer a través de los votos y bueno, solo les queda la violencia ¿no? en este caso. ¿Cómo entendemos que el 5 de enero este diputado Juan Guaidó asume como presidente de la Asamblea eh, Nacional el 10 de enero es posesionado Nicolás Maduro? El 11 se autoproclama ya como el líder presidente de la oposición, interino. presidente interino. Luego hay una supuesta detención eh, de algunos funcionarios de la eh, inteligencia bolivariana que han sido eh, apartados porque actuaron de eh, manera uh -huh. propia. Después este apoyo internacional. Es decir, esto ya se venía preparando hace algún tiempo. ¿Se tiene información si sí, eh, Juan Guaidó tuvo... ¿O tiene relaciones o vínculos con algunos eh, organismos internacionales? En este momento es evidente que sí. Eh, ahora, yo no te podría dar cuenta de, de una conexión específica porque, eh, bueno, él es como tan aparecido de repente que la verdad no, no hay tampoco información oficial sobre los vínculos que pueda tener. En este momento sí estoy segura porque, eh, a ver, el hecho de estar recibiendo instrucciones desde el exterior te da cuenta de que hay algún tipo de vinculación. Pero, ¿de qué es, una, de qué es un guión preparado con anticipación? Por supuesto que lo es. Yo quisiera recordarle a las personas que nos, que nos pueden estar viendo en este momento, de la tendencia política que sean el año 2002, cuando se produce el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Eh, en ese momento, eh, bueno, luego de que, de que se consuma el golpe por algunas horas, pudimos conocer... Gracias a algunos videos que fueron revelados, que se grabó un mensaje eh, por parte de, de algún representante de la, de la Fuerza Armada, donde ya él leía un comunicado de desconocimiento mucho antes de que se produjeran los hechos, donde ya se anunciaban muertos mucho antes de que realmente los hubiesen las calles, eh, donde se establecían ministerios donde se derogaban funciones, cargos públicos mucho antes de que se produjeran los hechos. O sea, eh, incluso un programa de televisión de un un eh, infame periodista venezolano eh, que, que, bueno, grabó su programa ya asumiendo que había otro presidente y para su sorpresa, no, nunca lo hubo. Hugo Chávez volvió al, al, al poder gracias al apoyo de su pueblo. Entonces, no me cabe la menor duda, Diego, de que esto sea un guión eh, ya preparado porque además desde hace varios días habían estado anunciando las actividades, las manifestaciones de cara al 23 de enero y... Eh, y pues esto no, no, no surge de la noche a la mañana A ver, recordemos que alrededor del día 21, 22, no estoy segura de la fecha Se produce este levantamiento de este pequeño grupo de militares Luego se incendia en la casa de Robert Serra, en, en La en la Pastora, una zona popular de Caracas eh, Sabes, ya venían dando como algunos, algunos anticipos de lo que podía suceder el 23 de enero Y cuál es la intencionalidad de todo esto bueno mantener a la población en un estado de zozobra eh, de preocupación constante de estrés para que bueno el 23 aquí va a pasar algo y, y llevarte a esa a ese estado de neurosis colectiva bueno para que tú llegado el momento no te sorprendas tanto de lo que pueda suceder no en este sentido yo debo como militante del partido socialista yo debo eh, extender un abrazo a todos mis eh, compañeros de militancia porque creo que el partido ha jugado un papel fundamental al no permitir eh, primero esta esta este caos colectivo, al hacer un llamado a tener pues nervios de acero, a, a la calma, a la cordura, pero además a, a la alerta constante sobre lo que pueda pasar, a la protección de las embajadas en el exterior, porque... Mmm, habida cuenta de lo que sucedió en Ecuador recientemente, donde, donde irresponsablemente el presidente Lenín Moreno y debo decirlo, eh, a través de su mensaje en las redes sociales eh, solapadamente llamó a que fueran agredidos los venezolanos en, en ese país, eh, bueno es necesario también resguardar nuestras sedes diplomáticas porque bueno, para nadie es un secreto que también son víctimas de, de, este, de este tipo de ataques y no nada más en Venezuela, a los cubanos le ha pasado cualquier cantidad de veces este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, Pero yo quiero, eh, no no sé cuánto tiempo nos pueda quedar de entrevista pero yo quiero resaltar lo que dije al principio Diego, en este momento Señor, señora que nos pueda estar escuchando Lo importante más allá de su posición política Es resguardar la paz de la región Porque una intervención militar No solamente va a afectar a Venezuela Va a afectar a todo el continente latinoamericano Porque eso produce un éxodo masivo Por supuesto, porque tú huyes de esta situación Tan terrible que debe ser la guerra que además Los latinoamericanos no estamos acostumbrados a esto Nosotros Somos lo leemos un Somos paz. un continente de paz Y más allá de lo que usted eh, pueda pensar Sobre la situación política Usted puede querer o no a Nicolás Maduro pero pero aquí el pueblo chavista fue mayoría en las elecciones del 20 de mayo y por eso se mantiene el presidente Nicolás Maduro como único y constitucional presidente de, nuestra, de nuestro país. Entonces, eh, más allá de eso, no hay nada. Todo lo que hay al margen de esto son especulaciones y son intentos de montar escenarios que perjudiquen a la revolución bolivariana. Mariana, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Desde Aviala la Televisión y desde el pueblo boliviano, un abrazo a eh, nuestro pueblo hermano y resistencia eh, resistencia porque son momentos difíciles sí. eh, pero hemos sobrevivido a momentos parecidos la dictadura de los 70s las guerras comerciales las imposiciones de Estados Unidos la época neoliberal de privatización de nuestros recursos naturales y nuestras empresas, vamos a salir adelante. Así muchas será, gracias. muchas gracias y al pueblo boliviano por la oportunidad y por el apoyo que nos brinda constantemente. Muchas gracias, estuvo junto a nosotros Mariana González, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, hablando respecto a la situación crítica, por supuesto, y a la que hay que estar atentos de lo que pasa en el hermano país de Venezuela.